que busquemos un sindicato, ¿me entendés? Esto de trabajar en familia, ¿a vos también te complica ahí? Eh, mucho, pero tengo la última palabra. ¿Ah? Uh -huh. Ah, ah, está bueno ¿Ah? a diferencia. Uh -huh. Ah, Ay, qué tema. Bueno, voy a tener que trabajar en eso. ¿no? Nos, vamos nos vamos metiendo. Un nos poquito vamos. más de fuerza, un ah. poquito más de fuerza. voy a tomar algunas clases con vos sí. entonces, como para organizarme. Bueno, estamos en bueno. la iglesia, ¿no? Bueno, nos vamos metiendo, si te parece, estamos con, con la actualidad. Este, esta mañana recibimos un comunicado eh, del de Centro Comercial. Moy, ¿no? Exactamente, recibimos un comunicado del Centro Comercial, me gustaría hacerle una, una repasadita digamos, como para que la gente tenga eh, noción, tenga idea de qué vamos a charlar qué le vamos a contar y por qué está Mónica eh, con nosotros, que es la referente de Aromas del Trigo, sí, como es de notorio conocimiento, en el día de ayer se realizó el Censo Nacional, esto está encabezado a través del Centro Comercial Industrial y de la producción de Sunchales, y, eh, y a través de la Cámara de Panaderos. Afines pertenecientes al Centro Comercial y Producción de Sunchales repudia el accionar de un colega que violó el decreto 42-2022. Correspondiente al feriado nacional del Censo 2022, abriendo sus puertas y trabajando con total normalidad, aún sabiendo que estaba prohibido para el rubro. ¿sí? Ante el desconcierto de este hecho se informó a diferentes autoridades locales y la reiterada respuesta fue que no tenían el poder para ejercer una clausura o multar al comercio. Todos sabemos del esfuerzo, bueno, termina eh, el descargo eh, del centro comercial, en otras palabras. Pero el punto es lo que refería recién. Según el decreto, en teoría, no se podía abrir las puertas. Y, Mónica, ustedes estuvieron trabajando, eh, no de manera normal, pero sí estuvieron con las puertas abiertas. Entonces, bueno, queríamos conversar con vos a ver cómo llegaron ustedes a esta resolución de abrir ayer. Bueno, en primer lugar, este, nosotros, como cada municipio se maneja no particularmente, uh -huh. eh, acudimos a la Municipalidad de Sunchales, eh, hicimos nuestras averiguaciones previas para saber si podíamos, nosotros eh, como Panadería 24 Horas trabajamos todos los feriados, Sí. o sea nacionales, eh, cualquier feriado, hasta Navidad y Año Nuevo también trabajamos. Y el primero de mayo también. El primero de mayo también trabajamos, eh, pero es eh, algo que tenemos nosotros como Panadería 24 Horas. Eh, no es que nosotros abrimos con normalidad, simplemente nosotros... Es una, nosotros, digamos, es una claro, política de la empresa trabajar... Trabajar 24 horas los 365 días del año. Bien, Mónica, yo te, te consulto. Ustedes sí. tienen la sucursal aquí en Sunchales, pero tienen también otras, tenemos, eh, otras sí, panaderías. Tenemos en otras, otras panaderías en muchas eh, ciudades de la provincia de Santa Fe, en Paraná y en Córdoba. Uh -huh. eh, y cada una de las panaderías para poder abrir ayer sus puertas acudió a la municipalidad de, de, de la localidad que le corresponde preguntando, averiguando, para ver si se podía trabajar el día de ayer. Cuando fui a la Municipalidad aquí de Sonchales, eh, la primera vez fui por inquietudes de los empleados, eh, me acerco a la Municipalidad, pregunto, y me dijeron que no había problema. ¿Esto cuándo fue? Esto fue viendo... la semana pasada, eh, más o menos el martes, el miércoles de la semana pasada. Eh... Lo único que me dijeron es que al empleado se le tiene que pagar el día doble, la jornada doble por ser feriado nacional, pero eso o sea, ya, ya lo tenemos hecho. Eh, y bueno, el día de. El día martes volví a ir a la municipalidad. Porque, o sea, siempre llegaban más comentarios, viste, que la municipalidad. Que, entonces vuelvo a ir a la municipalidad, hablo de vuelta en la el municipalidad. ¿El martes anterior al censo? El sea, martes anterior ah, al censo, sí, exactamente. Fui y hablé de vuelta, eh, consulté y les pregunté ¿Quién a la te chucas, atiende, ¿Quién te atiende en habilitaciones en la muni? Como para poner un nombre y para decir, bueno, charlamos con tal persona. En realidad charlé con dos personas que están en mesa de entrada, uh -huh. que son las las de habilitaciones. Eh, no sé los nombres, pero Bien. están en el, en el cubículo 6 y en el 7. Eh, y bueno, me atendieron ellas y me dijeron que no, que no había problema, porque le digo yo: las chicas, los empleados que tenemos, ya hicieron su censo virtual, ya tienen sus códigos. Eh, los chicos que trabajaron el día de ayer no son el jefe y jefa de la familia, o sea que son Mira. los hijos, viven con sus papás, con su mamá. Eh, y la única que era jefa de familia es la cocinera, que sí fue a trabajar, pero se quedó su marido en su casa con el. Con, para poder hacer, para poder hacer el censo. Hacer el censo. es el censo? lo que indicaba? Que tenía que haber una persona en el domicilio que tuviera para conocimiento poder. de cuántos sí, integrantes eh, y de, de la infraestructura de la casa para poder claro, dar los datos. exactamente. Fue lo que pasó y bueno, eh, hemos recibido muchísimos mensajes eh, con la desconformidad que tenían eh, la Cámara de panadero, los, los comerciantes, pero bueno, realmente... Nosotros no queremos perjudicar a nadie, simplemente uh -huh. que es nuestro método de trabajo. O sea, nosotros trabajamos eh, 24 horas, siempre. Hasta el primero de mayo trabajamos, sí. que también recibimos eh, como la ofensiva de decir, ¿por qué abrieron el primero de mayo? Porque nosotros trabajamos así. No es que nosotros queremos perjudicar a otros comercios. Es una política este... particular de la empresa. trabajamos así. Cuando vienen nuestros empleados a sus entrevistas, nosotros le decimos, nuestro trabajo es, las chicas de atención al público son horarios rotativos de 8 horas cada una, si se quedan a hacer eh, jornada extra se le paga la jornada extra, lo mismo a, la, a las cocineras que ya tienen su, su, sus horarios previstos, o sea, no, no es que hacemos Bonito. nada fuera previo, de la ley. Previo, disculpame, ¿no? yo sí. quiero hacerte una pregunta, si previo a la jornada del miércoles ustedes recibieron algún comunicado de la Cámara de Panaderos, del Centro Comercial, que se abstengan a abrir en la jornada del censo. No. Bueno. No, yo, no, no. Bueno, yo te voy a contar por qué. Porque en Rafael, así los comercios lo recibieron, ¿sí? Uh -huh. y, y, y es muy claro, ¿sí? Y me permito para leerlo rápido, ¿no? Dice la ley 24-254, que declaró en 1993 como feriado. El día que se realice el censo, dispone en su artículo 2 la prohibición de determinadas actividades hasta las 20 horas de ese día, como espectáculos, exhibiciones, competencias deportivas, reuniones públicas, bares, restaurantes y todo tipo de eventos. ¿Está claro? Hasta ahí no nombra el comercio. Además, dice, uh -huh. los negocios de todo el país deben permanecer cerrados hasta esa misma hora. Sin embargo, y aquí es donde está el que de la cuestión... Desde la Cámara de Comercio aclararon que no habrá impedimento para todos aquellos comerciantes que decidan abrir sus puertas, pero en el caso de los trabajadores que deban trabajar ese día, se les abonará el doble tal como establece la ley de contratos de trabajo para los días feriados. Exacto, muy es muy clara Exacto. la ley, Es muy clara. había que sentarse a leer lo que decía la ley en realidad, uno porque lo acata y me parece que ese es ahí donde está incurriendo el error de la mayoría de las personas, eh, de los comerciantes, de los negocios, en esto de decir, es feriado nacional y ahí me quedo en que claro, es feriado nacional. Claro. Me parece que ahí es donde incurrimos en el error de no, eh, de no ampliar un poquito la información. Esto de decir, bueno, es feriado nacional, pero también pensar en que hay que pagar doble También es, es importante leerlo, es importante abrirnos un poquitito Porque si no se generan este tipo de, eh, de controversias dentro de una ciudad Donde somos pocos y nos conocemos mucho Exacto, o sea, nosotros, como ya les dije No es que venimos eh, a querer molestar a los demás eh, uh -huh. comercios pero nos acatamos a lo que sí podemos hacer. Claro. Entonces, como nosotros sí podíamos abrir, o sea, todos podrían haber abierto sus locales. Pero bueno, o sea, nosotros vinimos y trabajamos. No nos metemos con nadie, este, y no nos interesa meternos con nadie. Simplemente venimos, trabajamos, hacemos nuestro trabajo, mantenemos a nuestros empleados. Lo demás, ¿me entiendes? Siempre eh, al margen de la ley. Por eso yo fui a la municipalidad de Sunchales, averigüé, pregunté, Está bueno estuve. Esto. Eh, por ejemplo, dijo de Rafaela nosotros, nuestra panadería de Rafaela también, fueron a la municipalidad de Rafaela le dieron un, un permiso escrito, firmado y sellado para poder pegar en la puerta de su uh -huh. local pero nunca le dijeron no, ustedes no pueden trabajar uh -huh. a eso un, a lo que voy Claro, el gran error aquí eh, me parece que lo comete el centro comercial es no informal en no, uh -huh. en no emitir un comunicado que diga esto pueden hacer, en comunicarlo bien, me parece que hubo falta de comunicación en decir esto se puede, esto no se puede, seamos responsables con esto o con aquello. Ahí es donde está el error y generó esto que estamos viviendo hoy, o sea, esto de eh, esta nota, esta, esta, este comunicado por el parte del... Del centro comercial, donde en realidad lo único que hace es, reitero, generar malestar entre los comerciantes, que no es necesario. Es realmente, porque o sea, no hicimos nada fuera de la ley. No. Estamos porque si hubiesen dicho, mira, desde la municipalidad de y nos hubiesen dicho, ustedes no pueden abrir, nosotros le decíamos a nuestros empleados. Como lo han respetado en otro momento, por ejemplo, Pero, con la pandemia. Que con la pandemia. Terminamos buscándole la vuelta y también empezando a abrir. Exactamente. Son. Me parece que ustedes son personas que, le, que siempre están leyendo, hurgando y viendo la posibilidad de seguir trabajando, Mani. O sea, yo me dedico a eso. O sea, si bien ahora todos me dicen, ah, no estás en la panadería, yo me dedico a ver qué es lo que se puede, qué es lo que no se puede, mm -hmm. cómo se hace, cómo no se hace. este, Y no es la primera vez que nos meten como el dedito, así como, ¿viste? Eh, eh, acusándonos eh. y diciéndonos. Pero, bueno, nosotros venimos acá a trabajar, no vinimos a... ¿Cuántos empleados tienen ustedes hoy, Moni? Más o menos somos 11. 11 empleados. Empleado. Y siempre, siempre, hay una política, ¿viste que cada empresa tiene una política distinta? Y yo veo que, en el, por ejemplo, en lo que es atención al público, tienen siempre gente joven trabajando. Y hace rato que están las mismas chicas. Eh, por ahí muchos dicen, oh, la atención no es muy buena. Pero bueno, ya me acostumbré a, a, a mis chicas. Sé las caras que tienen. Pido disculpas por mis chicas. Pero... Son buena gente y son chicas jóvenes y están trabajando, o sea, no hacen nada malo. O sea, Perfecto, sí, no, sin duda. Mónica, bueno, yo agradecerte estos 5, 10, 15 minutos que nos has dedicado, que te hayas venido acá a la radio, bienvenida, es eh, una charla que teníamos hace mucho sí. eh, pendiente y te hago una última consulta porque, sí, te tengo que preguntar por esto, aumentaron un montón los insumos, ¿sí? Eh, se ha venido, bueno, la inflación nos está quejando mal a todos, ¿Cómo manejan, eh, cómo, ¿Cómo manejan ustedes el tema de los costos, de los precios, de mantener el precio del pan, del resto de los productos? ¿Cómo, ¿Cómo se trabaja en eso? Y te lo pregunto porque justamente no estás al frente, o uno no te ve en el frente de la panadería. Pero estoy pero manejando justamente ahí. en eso, sí, exactamente. Este Bueno, eh, nosotros hemos recibido por parte de la Cámara de Panaderos eh, llamados para pedirnos que... Lo no voy a decir, que aumentemos nuestros precios, que ver cómo nosotros hacemos para mantener nuestros precios. Es que en realidad eh, vamos a hacer un valor así general, ¿no? Una bolsa de harina, a mí me sale. Para volver, discúlpame, sí. qué, ¿qué dijiste? Que como que si quieren cartelizar para poner todos el mismo precio. Más o del menos el mismo precio. Entonces, nosotros, eh, por orden de, nuestro, de nuestros jefes, eh, nos dijeron que no. Que nosotros nos mantenemos a los precios que no, a nosotros nos da nuestra materia prima. Nosotros sacamos el precio del pan, por ejemplo, cuánto nos sale la bolsa de harina, cuánto nos sale un balde de agua, uh -huh. estamos, cuánto nos sale una levadura, la sal y la mano de obra. O sea que yo no voy a vender un pan a 400 o 500 pesos. Yo voy a vender al pan a lo que a mí me da, me deja ganancia, porque no voy a regalar la mercadería. Nosotros ahora estamos es en, en 250, 250 250 pesos. pesos el kilo de pan. Si bien las cosas que llevan margarina aumentaron, no te voy a decir que no, eh, no vamos a descabellarnos con los precios. O sea, nosotros nos vamos, equivale o sea, vamos sacando el costo de la mercadería que nosotros vamos pagando o sea, si yo pago una bolsa de harina a mil pesos, yo no te voy a vender un kilo de pan a 500 pesos. ¿Conoces el precio del pan en los otros lugares? No, ni idea, ni idea, porque realmente no, no voy a otras panaderías. Sí. Así que no, sí, sí, o sí. sea, sí, sí me manejo, por ejemplo, en el Bueno, los no, super, pero uno sí conoce, claro, no, claro. Pero uno ejemplo, conoce en el cuánto super, tiene. En el, super, de... en el super sí, yo voy, miro, miro los precios, y más o menos. Bueno, pero el super tiene más lados, o menos el precio de ustedes. Estamos igual. Están sí, más o menos sí, ahí. Sí, sí. Pero el, el punto eh, es: nosotros no vamos a aumentar los precios, excepto que si nos demande eh, la materia prima. Si vemos que la materia prima aumenta, vemos el porcentaje de cada kilo de bizcocho, de cada kilo de factura, y de ahí vamos aumentando. Por ahí las empleadas mismas vienen y me dicen, Mónica, mirá, eh, el kilo de pan en otros lados está tan. Bren, nosotros, Bren, digo porque es la que siempre <risa> sí. viene y me, me tiene. Eh, con los precios nosotros vamos a vender al pana lo que realmente eh, da para vender ni más ni menos porque no voy a regalar la Obviamente. mercadería y tampoco le voy a sacar el consumo que es algo diario para una familia normal una, una familia tipo antes venía y te compraba un kilo de pan Oye, ahora pan? viene y te dicen dame 100 pesos claro Claro, no venimos haciendo también. como con la nafta viste claro, venís y decís bueno, sigo comprando la misma cantidad y lamentablemente eh, hay mucha familia que hacen eso, y si uh -huh. no vienen y te dicen no tenés pan de ayer, no me vendés pan de ayer eh, y tenés mucha gente que viene y te pide lamentablemente eh, antes eran menos, pero ahora empiezan a las 6, 7 de la mañana a llegar, a llegar, a llegar que se buscan las facturas que por ahí sobran facturas y las chicas le dan factura. eh... Eh, pero bueno, sí. Se, se nota entonces. Se nota. Se nota. La, la. Se nota se iba nota a preguntarte más, esto: ¿desde cuándo eh, es que notaste esta ¿no? necesidad, esto de que la gente sea Hace más Hace como, como cuatro meses que empezaron más a acudir a la panadería en pedir eh, mercadería. Ben, esto, de esto te lo consulto porque cuatro es un tema. Más o menos es lo que vamos. Esto es un tema que siempre venimos conversando, viste que lo venimos viendo semana a semana, Gustavo, y yo te vengo diciendo, hay semanas en que son incluso más intensas que uno nota que el, el problema económico se hace más profundo. Por eso le preguntaba claro. por los tiempos, porque aparte de ustedes son los que nos pueden dar referencia de cómo va variando el consumo de la gente. Fíjate, antes venían y compraban un kilo de pan, ahora te piden por los 100 pesos, que es hasta donde Exactamente llegan. Exactamente, que es hasta donde llegan. El, el, el, para mí es lo que tienen... Pautado al día a día cuánto claro. es lo que pueden gastar en tanta cosa. Entonces, bueno, vienen y, y te llevan lo que pueden. Bien. realmente está todo muy complicado. La verdad es que es, eh, está todo muy complicado. Y si le seguimos sumando eh, cuestiones... Eh, conflictos como este de ayer, eh, comunicados como el del Centro Comercial el día de hoy, de la Cámara de Panaderos, me parece que seguimos eh, restando en vez de sumar, me parece que hay que conversar, y la verdad es que habría sido interesante, me parece que el Centro Comercial, la municipalidad, salga alguien a aclarar cómo iba a funcionar, o sea, a decir, miren, si ustedes abren sí, abran sus puertas, pero con este, este y este ítems, conozcan de esto, conozcan qué es lo que dice la ley. Me parece que faltó información y nos habría evitado a todos pasar por este rato, Moni. Exactamente, porque realmente eh, nos cayó mal todos los comentarios que no han hecho, inculpándonos de cosas, diciéndonos, llamándonos de ciertas maneras, pero no, nosotros no quisimos molestar a nadie, o sea, simplemente los llamados vinieron por parte de quién? Justamente. De colegas, de colegas, exactamente. Qué pena, sí, la verdad es que innecesario realmente pidieron desde clausura, pidieron desde multas, pidieron desde todo, pero nosotros realmente nos asesoramos, nosotros fuimos a la municipalidad para poder hacerlo. Dice Marcela, felicitaciones, muy claro. ¿eh? Dice nueve mil tantos líos, nosotros nos quedamos y nunca pasaron este. Bueno, por el yo censo. te comento algo mío. Por ejemplo, yo me y mudé. Expliquen quién vendían las obleas. Claro, vendían las obleas para que pongas Ponerla. como que el bien, censo. En serio, yo te explico ah. lo que pasó. Por ejemplo, en mi caso personal, hace poco me mudé eh, y en la casa donde vivo tienen el mismo frente con la casa vecina. A mi casa no fueron, uh -huh. fueron a la casa de mi vecina y a la mía no pasaron a hacer el censo y me quedé en casa. Tenía el descargado el, el, código el código para poder entregarle y por mi casa no pasaron. O sea que no fui sensada en realidad sí, fuiste censada sí, porque bueno, si sí, hiciste el censo digital Está censada, pero Eso pasar ya... a notificar que es como tienen que hacer el relevamiento no no por casa no. Sí, por lo menos golpear la puerta es lo que tenían que hacer y consultar. Sí, sí la verdad es que hay mucha gente con la que nos encontramos ayer, incluso bueno eh, nobleza obliga nuestra vecina de enfrente de casa también dice che ya pasaron sí sí por acá pasaron once y media doce a mí no, no me censaron. Yo <ríe> a las seis de la tarde le pregunté a mi vecina vecina, porque no la conozco, no es el nombre, uh -huh. pero digo, vecina pasaron. Sí, me dice, hoy como a las 11 de la mañana. Y yo, yo sigo digo acá, no, no, no, no, no. no, a las 6 de la tarde y sigo acá parada. Sí, a mucha gente Qué le bueno. sucedió. Nosotros hoy a la mañana les dábamos a, la, a las personas que no tuvieron la posibilidad de ser censadas o que no completaron el censo digital las opciones a dónde comunicarse y cómo hacer el censo para que no queden, eh, no queden fuera de lista. De todos modos, también conversamos un poquitito del censo. Esto es. Eh, a mi criterio no sé si necesario. Bueno acá dice muy claro lo de Moni. René nos está escribiendo. Sí bueno la gente viste por eso, pero hay que aclarar las cosas Moni. Sí, sí. Está sin muy duda. bueno esto, ¿no? Eh, me quedo pensando <risas> igualmente, me quedo pensando, ¿no? Este que, que se llamen entre los comercios para poner un precio de referencia, este de ahí para arriba, ¿no? Eh, realmente no no es bueno. Bueno este es un tema eso, que, bueno. que ya lo veníamos charlando. Yo te lo había te lo había comentado incluso cuando eh, bueno, ahora estamos hablando del kilo de pan a 250, pero incluso cuando habíamos llegado a 200 ya lo veníamos charlando Ya lo este veníamos tema. hablando, igualmente nosotras también personalmente lo habíamos hablado este, pero bueno. Porque había, en ese momento ya había cuando 200, 220, cuando ustedes lo, lo llevaron al pan creo que a 220 pesos El resto de las panaderías lo tiene a 280, es cierto, seguramente eh, de otra forma no le dan los números la verdad es que desconocemos los números en lo que tienen claro, el, en los insumos depende, de electricidad, claro, de cantidad de gente, de impuestos, de alquiler y demás. Cada una de las eh, de las panaderías de los comercios en este caso tiene que ir buscándole la vuelta por una cuestión de competencia y de y, y, y de lo que les dé los números. La realidad es esta, o sea, no, yo no no, no desconfío ni, ni muchísimo menos en que el resto de las panaderías lo lleven a 280 porque quieren ponerlo a 280, todo lo contrario. Los números le dan para eso. Uno confía en esto, ¿sí? Pero bueno, a ustedes que tienen eh, una cadena de panaderías, que tienen, eh, que trabajan con otro grupo de, de comercios, les da para ponerlo a 250 y ese Exacto. es el precio al que lo van a vender. Ni más ni ahí menos. Está la, ahí está, hay que buscar la vuelta para competir. Dice, preguntarle, ¿cómo se portan los chicos a la madrugada cuando Apa. van los fines de semana? Bien, ¿no? Nunca pasó nada. Nuestros ah, clientes... Bueno, tuvimos un solo hecho en que un chico que si lo hubiese pedido lo hubiésemos dado porque no hacía falta, entró y se llevó un, uno o dos paquetitos de lengüita sí. el cual puse la foto en sí, nuestra sí. página por el hecho de que vean que sí controlamos las, la, las, cámaras las cámaras de seguridad y que bueno, que las chicas y los panaderos están dentro de todo protegido por lo que... Por eso pusimos las cámaras, ¿no? Sí, es una foto, yo te lo resumo porque vos, Gustavo, no, no conoces de qué estamos hablando. Es una foto que apareció en, que ellos postearon en, en sus redes y donde mostraban que, que sí, que los estaban viendo. Uh -huh. Simplemente eso, incluso le pixelaron la cara, así que no se sabe de quién sí, se No, hablaba. no, no, no le puse la cara sí, justamente sí. para que vea que sí lo vimos, simplemente que si lo hubiese pedido también se lo hubiese entregado algo. Exacto. De mi parte está, ya no te hago trabajar más Gustavo porque me vas a reclamar el horario, ya te sí, conozco, claro, gracias por, por visitarnos, por no, aclararnos por esto y bueno, por llevarle la tranquilidad a la gente de que eh, se trabaja con la mejor intención, que me parece que es eso lo fundamental. Y fuimos muy acudidos del día de ayer. Así que muchas gracias a todos nuestros clientes y a los que se acercaron que no son clientes. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Todo lo que sucede en Una Vuelta a Sunchales lo podés ver en www.sunchalesdiapordia.com.ar Una Vuelta a Sunchales. Si escuchás la radio en Barrio Colón, 93.7 FM, es Día por Día Radio, integrante de la Ronda Vida. Escuchamos a quienes nos escuchan.